Amigos, espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo que estamos en Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez. Diciembre es también, aparte de una época de fiestas, también es una época de bodas. De todos modos, bodas las hay todo el tiempo y todo el año. Y muchas veces somos nosotros invitados a las bodas. Hay algunos códigos de conducta y hay códigos de vestimenta, eso sí, desde luego, para asistir a una boda. Y lo que queremos es que ustedes asistan a una boda, primero respetando el código de vestimenta, pero recordando algo muy importante, una boda es un festejo, es un festejo en grande, es el festejo y la celebración de una pareja de amigos, a lo mejor ustedes son amigos de él o amigos de ella o parientes, pero lo que ellos están haciendo al casarse es algo muy importante, es algo trascendente, es algo que se espera que les va a durar toda la vida. Por lo tanto, nuestra contribución al haber asistido a su fiesta, es verdaderamente estar a gusto, estar con ellos, convivir, compartir y sobre todo bailar. Porque en una boda siempre hay música y siempre hay baile y es muy importante que nosotros también participemos en el baile para que nuestros anfitriones, los que se casaron, se den cuenta que estamos encantados de haber sido invitados a participar con ellos en esta ceremonia. Cuando aceptas una invitación de boda, se asume que como invitado deberás cumplir y acatar ciertas reglas o normas. Es un compromiso social que debes cumplir. Por ello, en Estilocracia te aconsejaremos cómo actuar en una boda para que no cometas faltas de educación y no incomodes al resto. Al recibir una invitación, lo que debes hacer es responder lo antes posible para confirmar o excusar tu asistencia. Confirma o rechaza tiempo a los organizadores para que te contemplen en todo momento y no gasten en ti un platillo o espacio inútilmente. Sigue la etiqueta que se marca en la invitación. No trates de innovar ni mucho menos de querer ser original. Solo adáptate a lo que los novios te indiquen para vestir. No llegues solo al banquete. Deja atrás tus creencias y no te saltes la ceremonia religiosa. No es de buena educación ir solo al banquete. Si no quieres ir a la ceremonia... Espere en la puerta de la iglesia para saludar y felicitar a los novios cuando ésta concluya. Sé puntual. La puntualidad es importante. No se debe llegar después de que la novia haya llegado a la iglesia. La novia debe ser la última en entrar a la iglesia. Tampoco debes llegar cuando el banquete haya empezado. Es poco correcto. Acepte el lugar asignado para ti. Durante el banquete se te destinará un sitio y debes aceptarlo, aunque no sea de tu agrado. Es de pésima educación cambiar la tarjeta de la mesa con otro invitado. No abuses del alcohol. Un invitado educado y responsable no abusa de la bebida ni de la comida. Evita comportamientos groseros, impulsivos y maleducados. Cuando te marches no te vayas sin despedir. Lo correcto antes de marcharte es despedirse de los novios y agradecer la invitación y las atenciones recibidas. Y por favor, durante la fiesta, baila. Siempre baila. Si hay una pista, procura bailar el mayor tiempo posible. Tú debes ayudar a que la fiesta sea una verdadera celebración, que no decaigan los ánimos y a que los novios se sientan siempre especiales y que tú te diviertes en su celebración. Sigue estos consejos para ser un invitado ideal. Aun si la boda es de un familiar, un amigo o compañero, las etiquetas y los buenos modales deben seguirse en todo momento. Si te gustó este video, dale like y síguenos en nuestras redes sociales.